Lo curioso de este caso es que en una de las regiones del mapa aparece un ave devorando una serpiente muy parecida a la del escudo nacional mexicano. Estás entrando a... Lárquemo. Lárquemo. Lárquemo. El universo oculto de Oxlack investigador. símbolo se remonta a la época prehispánica. Aparece en el mito de la fundación de Tenochtitlán. En los códices se describe cómo los mexicas después de transitar un largo camino desde Aztlán llegaron al lugar que su dios Huitzilopochtli les había prometido. La señal era inconfundible, tenían que avistar un águila posada sobre un opal devorando una serpiente. O así como los mexicas encontraron este símbolo a mitad de un gran lago. Ese era el lugar indicado para fundar lo que después sería la Gran Tenochtitlán. Al menos eso fue lo que nos enseñaron en la escuela. Pero vamos a ver otras historias. Otra. Número 1. Pintura, pintura de, la de la lucha del pájaro, pájaro y, la y la serpiente, serpiente en, España. en España. Esta pintura... Fue hecha por una mujer de nombre En, en el folio 18.5 del Beato de Liveana, códice del monasterio de San Salvador de Tabara, también conocido como Beato de Girona, en España. El parecido con el Escudo Nacional de México es innegable. Similares protagonistas, pero lugares y épocas diferentes. La miniatura de En es del siglo VIII. No se sabe de manera concreta si el ave es un águila o un pavo real. Lo habitual habría sido mostrar un águila o una zancuda atacando a la serpiente. Una de las maneras habituales más antiguas con que se muestra la lucha de dos poderes antagónicos. Sin embargo, se piensa que puede ser un pavo real. Pero lo extraño es que es un ave que jamás fue representada en ese contexto. El pavo real ha sido considerado un símbolo de las almas ya introducidas en la eternidad del paraíso. Como signo de la beatitud, de los elegidos y de la inmortalidad que les ha sido prometida. El significado de la imagen queda explicado en el folio 19.5 del Beato y es bastante alejada de lo que se ve en esta pintura, ya que representa la encarnación de la forma alegórica o un retrato simbólico de Cristo venciendo al diablo a través de la lucha de un ave contra una serpiente. Por lo que nuestro escudo nacional bien pudiera representar también a Cristo en su lucha contra Satanás. <risa> Número 2. La escultura romana. En el Distrito Financiero de Londres se descubrió una escultura romana muy bien conservada que data del siglo I o II Cristo y que representa a una imponente águila con las alas semi-extendidas, aferrando con el pico una serpiente de cuerpo retorcido. Fue encontrada durante la excavación de un terreno para un hotel de 16 pisos. Esta escultura simboliza la lucha entre el bien y el mal, un tema recurrente en contextos funerarios de la época romana, los pues arqueólogos creen que originalmente pudo estar pintada con diferentes colores y adornar un fastuoso mausoleo, ya que se conoce la existencia de un antiguo cementerio romano en la zona. Pero aquí claramente vemos que dicha imagen, no como una escena de la naturaleza, sino como un símbolo bien establecido ya existía, mucho antes de la historia de Aztlán. ¿Será que nuestros antepasados de alguna manera conocieron a los romanos? ¿Y que esta pieza tenga relación con la señal del dios Mexica? Número 3. El, el Águila de San Agustín en Colombia. En el Parque Arqueológico de San Agustín en Colombia, existe una escultura similar a la del escudo mexicano, ya que es un ave con una serpiente en su pico. Es conocida como una águila, pero muchos también le encuentran la forma de un búho. Cuentan que esta escultura posiblemente se trata de la representación del origen de la luz y del fuego, o de un símbolo de poder que representaría la dualidad de dos mundos. Nuevamente nos encontramos con esta representación, que para las culturas precolombinas debía significar algo poderoso. Y es curioso cómo, estando separadas estas dos regiones por miles de kilómetros, hayan representado la misma forma casi en la misma época. ¿Será acaso que los mexicas tuvieron contacto con las culturas sudamericanas? No es imposible, pero no hay registro de ello. ¿Ustedes qué piensan? Número 4. El, el mapa de Olaus Magnus, en, en Noruega. Me inspiré en hacer este video porque en una de las ocasiones que estaba leyendo mis libros, precisamente este de exploraciones, me encontré con un dibujo que yo conocía en uno de los mapas más antiguos de la historia. Era un águila devorando una serpiente. Aquí lo más extraño es que el mapa estaba pirograbado en un pedazo de madera y correspondía a 1539. Se los voy a mostrar. Aquí lo más extraño es que este mapa correspondía a Noruega. Desde ese momento me quedé bastante intrigado y quise saber mucho más acerca de este símbolo. Porque quizá este que nosotros llevamos en nuestra bandera tenía una historia que no conocíamos. Y descubrí lo siguiente. Aquí hay dragones. Es una frase que se utilizaba para referirse a territorios inexplorados o peligrosos de acuerdo a la práctica medieval de poner serpientes marinas y otras criaturas mitológicas en los mapas de zonas desconocidas. Esta expresión proviene de lo escrito en el globo de Hunt Lennox de 1503. Mapas anteriores contienen una gran variedad de referencias a criaturas míticas y reales, pero el mapa Mundi de Lennox es en especial conocido por contener esta descripción. Lo curioso de este caso es que en una de las regiones del mapa aparece un ave devorando una serpiente, muy parecida a la del escudo nacional mexicano. Sin embargo, no hay más información al respecto. El mapa se centra en los fiordos de Noruega, y este fue realizado por el cartógrafo Olaus Magnus. Al parecer, la parte importante era el gigantesco remolino que desaparecía barcos y mataba ballenas. Pero, ¿y entonces el águila y la serpiente en medio de un lago? Al parecer, nunca sabremos por qué lo pusieron ahí. Pero quizá haya una relación entre los antiguos vikingos y los mexicas. Un misterio más por investigar. Como estos ejemplos, seguramente hay muchos otros que pudiéramos encontrar en diversas partes del mundo en objetos de antiguas civilizaciones. Eso nos hace pensar en la conexión de los habitantes de Aztlán con las primeras culturas del mundo. Pero la verdad es que todo, todo parece, parece ser, ser parte, parte de un, un gran, gran engaño, engaño o una mala interpretación histórica y que nuestro escudo nacional en realidad sería falso. FALSO. Y ahora les voy a explicar el porqué. Para empezar la leyenda de Aztlán y la señal divina del águila sobre el nopal devorando una serpiente no es tan simple como nos lo han hecho saber. En realidad, las tribus que vinieron del norte se establecieron en diferentes partes del centro del país incluyendo todo el perímetro de los lagos. Y después de diversos conflictos entre esas tribus, una de las más débiles que era la mexica derrocó a su enemigo y al arrancarle el corazón a Copil y lanzarlo al lago, de este creció un nopal en donde después se posaría el águila y posteriormente la gran Tenochtitlán. Si te fijas bien, en el escudo nacional, esa base extraña que nunca te habías preguntado qué es, en realidad se trata de un corazón, del corazón de un indígena enemigo, el corazón de Cotil. Esta historia, quiero terminarla contándoles una anécdota. Desde muy pequeño he recorrido un sinfín de veces mi museo favorito, el Museo de Antropología e Historia de la Ciudad de México. Y desde siempre, antes de visitar el Gran Calendario Azteca, me he encontrado con una piedra llamada el Teocalli de la Guerra Sagrada, en donde al reverso se puede encontrar el famoso símbolo del águila parada sobre un opal. Pero lo más interesante es que no, no está devorando una serpiente, sino que en el pico lleva el, el símbolo, símbolo del de atlachinoli. atlachinoli. El atlachinoli es un símbolo que representa dos polos opuestos, en este caso, el fuego y el agua. Por eso su nombre, que significa agua quemada. Eso es lo que precisamente hace especial nuestra bandera y que en realidad la gran mayoría no lo sabe. Estamos tan acostumbrados a la historia que nos enseñaron de niños que aceptamos la serpiente, pero que en realidad es un símbolo de dualidad, de guerra, de lo que todos los que tenemos raíces prehispánicas llevamos en el interior. La eterna batalla de dominarnos a nosotros mismos. En el camino histórico, el símbolo fue interpretado diferente, y por tener la forma serpenteante, terminó en una serpiente en nuestra bandera. Es por eso que quizá esta nueva forma puede coincidir con muchas otras alrededor del mundo. Pero ahora que conoces la historia, sabemos que ya no tiene similitud y que nuestra cultura floreció con su propia mitología y conocimientos y que seguirá en cada uno de nosotros escalando al cielo. Porque tenemos raíces fuertes alimentadas por el corazón de Copín.